30, ...hoy conversaremos sobre el ODS-17... ...Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Las desigualdades, el cambio climático, la contaminación... ...muchas de las problemáticas asociadas al desarrollo sostenible... ...van mucho más allá de las fronteras de un país... ...y de las competencias de una sola institución, sea cual sea. Cada parte implicada debe asumir sus responsabilidades... Entendiendo que son responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. El camino hacia el desarrollo sostenible no es igual para todos los países. Más aún, en un escenario donde la pandemia del COVID-19 acentuó las desigualdades a nivel global, regional, nacional y local, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer la cooperación internacional con miras al 2030. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, apunta a alcanzar este ideal a través de la promoción de alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión y metas compartidas que coloquen a la gente y al planeta en el centro. ¿Pero cómo se podría fortalecer el rol de estos organismos y de la cooperación interregional en función del actual escenario? ¿Qué papel están teniendo los organismos multilaterales en Latinoamérica para lograr esa meta? ¿Cómo las multilatinas pueden ayudar a crear alianzas público-privadas que permitan avanzar en la Agenda 2030? Hoy lo analizamos junto a la doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, Lorena Oyarzún Serrano, quien es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Lorena, ¿cómo valoría los avances de Chile respecto a lo de ese 17? Eh, y en el caso particular de Chile, yo creo que, bueno, al igual que todo el sistema internacional, tal como tú mencionabas, Sofía, eh, el tema de la pandemia ha sido un, un tema que marca un poco un punto de inflexión, porque si bien eh, ya veníamos en un, una tendencia, en un proceso que yo creo que era... Bastante lamentable respecto al debilitamiento del multilateralismo, particularmente eh, lo hemos visto porque uno de los principales actores internacionales como Estados Unidos en distintos escenarios ha sido muy reacio a comprometerse eh, con la comunidad internacional e incluso eh, criticando eh, y actuando de manera unilateral y saliéndose incluso de algunos compromisos que anteriormente estaba. Entonces yo creo que eso era una tendencia que estaba antes de la pandemia, pero incluso post-pandemia, o en el marco que nos encontramos ahora de, de un periodo, no es cierto, de cómo salimos efectivamente de esta crisis sanitaria, eh, la cooperación y el multilateralismo quedaron debilitado, ¿ya? Eh, porque también las tendencias que, que te comentaba anteriormente del debilitamiento del multilateralismo, de la guerra o tensión que existe entre dos grandes potencias como China y Estados Unidos, también eso tiene efectos ¿no es cierto?, en, en la mayoría del mundo y particularmente en América Latina y Chile, ¿ya? Entonces, yo creo que estamos en un escenario donde, si bien existen oportunidades y la pandemia yo creo que es una... ha sido un, un remesón, ¿no es cierto?, para reconocer la importancia de actuar de manera coordinada, conjunta, eh, multilateral, eh, estamos en un momento en que, que vamos a tener que ver de qué manera logramos promover, fortalecer eh, y actuar de manera multila multilateral y coordinada, porque yo creo que uno de los mayores desafíos que vamos a tener, no solamente en materia de salud, que ya la tenemos, sino que en materia económica, y ahí va a ser muy importante el rol de organismos internacionales, no solamente como el FMI o el Banco Mundial, sino que también actores, por ejemplo, como eh, la comunidad Andina Fomento, la CAP, como el Banco Interamericano. O sea, tenemos varias eh, organizaciones multilaterales que me parece que van a ser clave. Y ojalá eh, que nos coordináramos y dar respuestas que fueran más eficientes a la crisis, que fue de otra eh, característica, pero del 2008, por ejemplo, con la subprime. Actuar tarde y mal. A veces es casi lo mismo que no actuar en una emergencia sanitaria, pero también es cuando el multilateralismo revela su valor. ¿Cuántas veces antes de una emergencia sanitaria comprendemos, reflexionamos sobre el rol de la ONU o de la Organización Mundial de la Salud o de varios organismos internacionales? No basta con decir que al interior de cada país debemos trabajar juntos para combatir el coronavirus. A nivel global o nos coordinamos o el fracaso será rotundo. La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto la crisis del rol articulador de los organismos internacionales. ¿Cómo cree que se podría fortalecer el rol de estos organismos y de la cooperación interregional en función de este escenario? En la región, por ejemplo, el caso de Brasil ha sido bastante claro eh, y siguiendo una misma tendencia con la administración Trump respecto a deslegitimar eh, y poner en cuestionamiento críticas a la Organización Mundial de la Salud. Eh, sin embargo, esta organización ha sido clave en entregar información. Sabemos que los organismos internacionales de esta naturaleza eh, tienen una... una un rol que es, es fundamental en términos de que son los únicos capaces de centralizar información, de tener eh, el carácter técnico y la, la experticia, entonces, para entregar recomendaciones a la comunidad internacional. Eh, y en ese sentido, eh, me parece que si bien uno puede tener diferencia, los gobiernos, los, los países pueden tener diferencia, eh, no, es, no era el momento, entonces eh, yo creo que ahora eh, la forma, por lo menos, eh, ojalá trascender un poco las diferencias eh, más eh, inmediatas que pueden tener los distintos gobiernos, América Latina nos encontramos eh, en un momento que ya venía eh, cambiando unos ciertos giros en, en términos de los, los nuevos gobiernos, las nuevas coaliciones, organismos como la UNASUR, que por ejemplo antes funcionaban, eh, tuvo una crisis importante donde más de siete países se retiran, ¿ya? Eh, y que es como el organismo, era el organismo político, sobre todo eh, con, con capacidad más política, o gestión política que habíamos tenido en los últimos años en, en Sudamérica, y que eh, cambia de alguna manera, o se intenta, realizar un, un nuevo organismo que es, la, es el ProSur, ¿ya? Eh, pero la, lamentablemente me parece que hemos cometido como eh, muchos de los, de los vicios y errores que se han cometido en décadas anteriores en, en la historia latinoamericana de la integración que tiene que ver con tomar políticas muchas veces que son de muy corto y mediano plazo, no pensando en el largo plazo, y que responden a los intereses del momento, intereses que después se van a desvanecer es decir, no hay una política de Estado, sino una política de gobierno, ¿ya? Y eso creo que es, es bastante peligroso en el sentido eh, de que, por ejemplo, cuando suceden este, este tipo de situaciones que son desafíos de carácter global, eh, que es imposible solamente eh, abordarlos de una forma unilateral eh, es cuando mayormente se necesita la cooperación y la confianza en instituciones que en este caso eh, no solamente de, de, en el carácter local sino que también el carácter regional e internacional. Entonces eh, yo creo que una manera por lo menos de, para empezar es reconocer la necesidad de actuar de manera coordinada. Me parece que ese es un primer tema, o sea, primero tener claro eh, la importancia de actuar de manera coordinada, eh, pensando además que hay intereses comunes entre los distintos países, o sea, más allá de los gobiernos de turno, todos los países van a necesitar coordinarse en términos de información, algo básico, información eh, sobre eh, temáticas de contagios, por ejemplo, de viaje, etcétera, que ya se está realizando, pero también coordinarse en materias, por ejemplo, de ayuda con técnicos, con eh, innovación y tecnología, que son elementos que han sido clave y van a marcar la pauta, la marcaron anteriormente y la van a seguir marcando ahora. La esperanza en el posible fin de la pandemia está puesta en una vacuna que acabe con ella. Se inician nuevas pruebas y algunos laboratorios buscan a latinos para ver cómo reaccionarían a la inmunización. Pero la amenaza sigue latente. Estamos en una carrera contra no es cierto, el coronavirus y descubrir una vacuna que ojalá sea efectiva de las que salgan, pero eso todavía no lo sabemos. Y en ese sentido me parece que eh, sentarse a conversar, a poner primero eh, los puntos que nos unen, en términos de cuáles son nuestros desafíos como región. Nosotros como región eh, tenemos eh, varias cosas en común, varios, varios desafíos respecto a la desigualdad, respecto a la corrupción, respecto a de qué manera podemos, en, en sociedades donde gran parte del trabajo, por ejemplo, es de carácter informal, eh, vamos a poder dar respuesta eh, a estas grandes demandas que ya, ya vemos que están presentes en nuestra sociedad, en Chile, en Latinoamérica y en varias partes del mundo. y Creo que una forma entonces de dar un primer paso, es reconocer la importancia de la coordinación regional, internacional y poner, eh, ojalá, negociar muchas veces con organismos, por ejemplo, eh, de carácter económico, eh, cómo se van a hacer los préstamos, por ejemplo, a los países en vías de desarrollo. que mencionaba, ¿qué rol están teniendo los organismos multilaterales como la OEA o el BID, por ejemplo, en Latinoamérica para lograr esta meta? A ver, el, el BID ha tenido, han habido conversaciones obviamente con distintos países y en, y en el contexto también eh, regional eh, para entregar recursos eh, que tengan... Eh, características mucho más eh, flexibles y más adecuadas para afrontar la situación de crisis en la que nos encontramos. Pero eh, también es interesante ver que se han presentado situaciones tensas que reflejan un poco... Eh, estas eh, diferencias que muchas veces son de gobiernos de turno eh, y que pueden ser muy, eh, pueden afectar de manera muy profunda a los organismos internacionales generando estancamiento, generando eh, muchas veces insatisfacción de quienes son los miembros porque no se dan respuestas concretas, eficientes y, y, y efectivas, ¿no es cierto?, eh, en el momento en que se requieren. Entonces, en ese sentido me parece que, por ejemplo, la OEA, eh, y el BID eh, se encuentra en un momento que, la verdad, no han estado tal vez eh, a la altura de la situación, ¿ya? Y esto tiene que ver porque también, como mencionaba anteriormente, hay luchas internas respecto a qué país, a quién es secretario, a quién la lidera, y eso... Eh, en el fondo lo que está reflejando es la polarización y, y el, la mirada mucho más de corto plazo, como decía, pensando en políticas eh, y cómo los intereses locales de los países se posicionan en estos organismos eh, regionales. Pero que hoy en día, en la situación que nos encontramos, me parece que es un daño que se está creando al multilateralismo y a nuestros organismos regionales porque hoy se necesita más que nunca dejar de lado esta, estas diferencias que son tan claves y, y, y pensar en qué es lo que puede hacer mejor. Eh, que puede resultar mejor como política regional, política eh, pensando en el largo y mediano plazo para afrontar estos desafíos que, como digo, son de una envergadura eh, gigante y que nos encontramos en un momento en que necesitamos ponernos de acuerdo, pensar en las cosas que tenemos en común, qué desafíos, intereses tenemos en común y la verdad que son muchos. Entonces... Aunque las empresas latinas han estado presentes en los mercados internacionales durante siglos, en la última década han adquirido una importancia y fuerza financiera trascendental, llegando incluso a competir y hasta desbancar a los grupos empresariales más grandes del mundo. Bajo esta idea de ponernos de acuerdo en nuestros desafíos comunes. Al igual que en otras regiones del mundo, América Latina tiene sus propias multinacionales, llamadas las Multilatinas. ¿Ven ellas potencial o dificultades a la hora de crear alianzas público-privadas que permitan avanzar en la Agenda 2030? Si las empresas eh, tienen la conciencia, el marco de, eh, de que les va a ir mejor, de, de que también van a hacer un aporte a la sociedad mientras eh, tengan presente el marco, por ejemplo, de un desarrollo sostenible, eh, de, de lograr contribuir a mejores condiciones, a, a que no exista, que haya un trabajo decente, un crecimiento económico, que haya innovación, infraestructura, me parece que cuando uno ve muchas empresas en general... Eh, si tú te fijas en, en, en los objetivos, la misión, la misión, que uno lo ve en las, las páginas web, todos ellos hablan de la honestidad, la transparencia, confianza, etcétera, que, que está muy bien. Y no creo que, eh, me, me parece que eh, si uno piensa efectivamente en esos principios, eh, yo creo que estarían bastante en la línea de generar o de buscar vínculos, de promover, prácticas que vayan en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Eh, y, y, y son el corazón en el fondo de la Agenda 2030, y también eh, las multilatinas, la, la, las empresas privadas, deberían estar en, en línea, ¿no es cierto?, con, este, con esta forma. Pero para eso, como decía, necesitamos también cambios que, que son no solamente la norma, son cambios culturales, y que yo creo que en Chile, por lo menos, me parece que el estallido social eh, nos removió como sociedad, no, no sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir, estamos en un momento incierto, el tema de la pandemia ha sido muy fuerte, pero es una oportunidad para repensar qué país queremos, de qué manera no es cierto, nos sintamos parte de un proyecto en que estemos todas y todos incluidos, con nuestras diferencias, ¿ya? con nuestras visiones distintas, y en eso también entran por supuesto las empresas. Eh, los privados lo público eh, de qué manera podemos lograr tener relaciones donde claro es, es, es muy eh, legítimo que, que las empresas busquen, ¿no es cierto?, su beneficio económico-comercial, pero que se hagan un marco donde haya una mayor redistribución, una mayor equidad, y por supuesto que ojalá se incorporen elementos para disminuir brechas, por ejemplo, de género, eh, para tener un desarrollo que sea sostenible y a largo plazo. Entonces, yo creo que sin duda eh, es esencial incorporarlas en este debate, y, y que hayan alianzas que, como te digo, por una están las normas, los cambios eh, normativos, ¿no es cierto?, a través eh, de nuestro Congreso, pero también tiene que haber debates para poner temas, eh, para, para que hablemos de, de la importancia, por ejemplo, de las empresas y su rol en la sociedad. Eh, es, es un cambio, como decía, no solo normativo, es cultural también.